vale Uno, dos, y tres. Ah, boludo. <ríe> Salí el Freeze. Hola, hola, hola. Hola, chicos. Estamos con un... Invitado. Acá. Hola, chicos. Yo soy el mitológico. <ríe> bueno, este... Está loco este. Este está loco. Pero bueno, vamos a comenzar con las partidas de mierda esta Comenzamos con... Con el pain. Te veo bind, vamos a pintar. Vamos a pintar, dale. En... No te veo. Estamos en computación. Sí. Vamos a jugar al bind, sí. boludo. Ay, Ay quito de llamante. <risa> llamante. Llamante. No, Me bueno, voy a este tipo mejor. Ayer el granjero McQueen. Ay, el granjero, viste. Vale, tiraba mi granjero. Ah, uy, el granjero este le pido de 3.000 bloques. Che a hacer un puente y yo ahí. Me... <ríe> y, en vez de poner bloques, los bloques puse. La Tiré manzana gu... seguro. Gu... Tiro huevitos. Ah, bueno. <ríe> no, no, <ríe> no, no hay nada ahí. No, no había nada, eso es una a ver... Solamente había un lápiz de escribir. Oh, <risa> <risa> oh yeah. Luis <risa> Martínez. No me digas que voy a apagar la cámara. No, no apagues la cámara. Son del cada lado. <risa> o sea, para craftear una... Un botón. Un globo. Para mí, hacer un gol con un clic. En zona que no podés tocar, no podés hacer música. No me lo puedo creer. Donde, mira. Mira dónde. Y la puta. ¿Qué? Mira ahí. No. Oh. Amigo. No me lo Amigo. puedo creer. Ah. Un, dos, tres, no sé... ...pures audicentes. Ten. What? Tengo el tubo, no ¿En serio? No. No. Qué asombrín. Qué es? ¡Qué que son! ¡Ay! Pero no era <risa> Moonwalk. Moonwalk. Si no va <risa> a aparecer un... ...Mikey Jackson... Retiro. Bueno, chao señor. <risa> Creo que había en su casa oh, Uy, <risa> oh, <digo>. Se moría, va. <risa> chao. Chao.